La integral de x2 sobre 8x3 menos 3x2 de x es igual a la integral de x2 sobre 8x3 menos 3x2. Pero aquí podemos factorizar x2, entonces nos queda x2 factor de 8x, menos 3, por el diferencial de x, y esto será igual, observamos aquí que x2 está repetido en el numerador y el denominador, lo simplificamos, y entonces nos queda igual a la integral de 1, sobre 8x menos 3 por el diferencial de x. Observamos que esta es una integral un poco más sencilla de trabajar que la integral original. Aquí hagamos eh, 8x menos 3 igual a una variable t, entonces tenemos t igual a 8x menos 3 y encontremos el diferencial de t. El diferencial de t será igual a la derivada de 8x, que es 8, por la derivada de x, que es 1, menos la derivada de 3, que es 0, por el diferencial de x. Simplifiquemos el diferencial de t y tenemos que este es igual a 8 por 1, 8, por dx. A nosotros nos interesa eh, reemplazar... En la sustitución el diferencial de x pasamos el 8 a dividir y nos queda diferencial de t sobre 8 igual a diferencial de x. Con estas dos eh, sustituciones podemos ahora reemplazarlas en la integral y entonces nos queda que esta integral es igual a la integral de 1 sobre 8x menos 3, que la reemplazamos, la sustituimos con t, por el diferencial de x, que nos dio igual a el diferencial de t sobre 8. En esta integral, el denominador 8 es una constante, lo sacamos de la integral, como un octavo, un octavo por la integral de entonces de, Multiplicamos 1 por dt, que es dt sobre t. Y esto es igual a un octavo. La integral de dt sobre t, si buscamos en una tabla de integrales, es igual al logaritmo natural dt más una constante de integración c. Esto es igual entonces a un octavo por el logaritmo natural y t la volvemos a reemplazar con 8x menos 3, entonces nos queda logaritmo natural de 8x menos 3 más una constante c.